Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestra tercera y última semana de nuestros talleres de magia 2.0 eh, Esperemos que esta semana vamos a resolver los dos retos de la semana pasada que dejamos ahí planteados Y esperemos que alguien de vosotros lo haya sacado Además tenemos dos juegos nuevos y una sorpresa final Así que no digo nada más, no adelanto y allá vamos con la clase Me vamos a mezclar dos conceptos Vamos a hacer un juego poético y de papiroflexia a, si, a ver si lo conseguimos Mira, tenemos un trocito de, de papel Una servilleta Y le vamos a hablar por la mitad A ver quién es capaz de adivinar Qué figura vamos a hacer Ahí está, doblamos un poquito más Y ya lo tenemos casi Aquí está Un cucurucho No, es broma, es broma Vamos a rematarlo, hacemos el último doblez y ahora sí que sí, cortamos lo que nos sobra. Ahí está. Porque vamos a intentar... Ahí está, lo siguiente. Cortamos el trocito y vamos a ver qué hemos obtenido. Aquí está. Tenemos... Esto de aquí. Hay gente que dirá que es un círculo, pero no. He dicho que era bonito, que poético. Esto es la luna. Sí, sí, es verdad. Esto es la luna. Y lo que tenemos aquí, que hemos dejado a, la, a un lado, mucha gente dirá que a lo mejor es el redondel, que falta luna, pero no. Aquí tenemos a, a su amiga. ¿Y cuál es la amiga de la luna? Pues su amiga es la estrella. ahí está es bonito o no es bonito pues vamos allá con la explicación lo que necesitáis es una servilleta yo lo que he usado es un trozo de papel de cocina y le he arrancado la capa porque si usáis un papel de cocina con muchas capas al final es muy duro y es muy difícil de cortar entonces yo le he arrancado, le he separado las capas y estoy usando lo más fino posible entonces lo doblamos si, si es una servilleta ya viene doblada y todo esto pues facilita pero al no tener se las apaña uno, aquí está entonces tenemos un trocito cuadrado con cuatro, con cuatro dobleces entonces lo que tenéis que hacer es coger a ver que se vea bien, que se siga perfecto, dobláis la servilleta hacia la derecha entonces tenéis la apertura en vuestro lado derecho lo siguiente que tenéis que hacer es llevar el extremo de abajo a la izquierda hacia, doblando hacia la mitad y que apunte a la esquina de arriba a la derecha y dobléis más o menos hasta la mitad Ahí, que se vea bien O sea, si el medio está aquí dobláis justo en el medio y apuntando el pico hacia la esquina de arriba a la derecha Ahora completáis con este de arriba y lo dobláis eh, por este pliegue entonces a ver que será bien aquí lo dobláis tal que así perfecto estamos aquí hacia arriba lo doblamos hacia abajo como hemos dicho antes se hará lo que tienes que hacer es hacer coincidir este trozo con este de arriba ahí está entonces tenemos nuestro cucurucho, o si sea, estáis es así, lo bajéis hacia abajo y tenemos nuestro cucurucho. Lo siguiente es cogerlo y como según lo tenemos, girarlo 180 grados, que quede el, el pico mirando hacia la derecha. Y ya estamos terminando, lo último que queda hacer es doblar el pico hacia arriba, que haga, al doblarlo hacia arriba, que haga un ángulo aquí de 90 grados es decir este esta recta esta recta con esta doble así un ángulo de 90 y una vez que ya tengáis esto lo que tenéis que hacer es doblarlo por el medio aquí entonces ahora lo que hay que hacer es vamos a cortar este trozo pero en verdad este no lo queremos, lo que nos interesa es este de aquí, que es la estrella. Entonces, según estamos doblándolo, lo que hacemos es que a la que doblamos, este lo escondemos con los dedos. Así está. Aquí está. Y este le dejamos bajar y lo cortamos hasta el final. Y le dejamos en la mesa. Entonces tenemos este trocito aquí y escondido entre los dedos, lo que hemos arrancado que es, en verdad este es el círculo del, del redondel de la luna y ahora le hacemos aquí un burruño y a la que abrimos mostramos nuestro círculo Ahí. ahora decimos que no que no es un círculo que es la luna y a la que lo guardamos juntamos el trozo que tenemos aquí con esta servilleta y ya nos limpiamos y ya solo nos queda abrir este trocito que tenemos aquí en la mesa que es la que ha quedado con forma de estrella. Bueno, más o menos de estrella. Vosotros cuando la hagáis que os queda mucho mejor. Aquí está. Es nuestra estrella. Vamos a hacer un juego con un paquetito de cartas. Aquí tengo un ayudante, me asoma las manitas. Ahí está, perfecto y me atrevo a pedir lo siguiente ¿vale? yo voy a dejar las cartas aquí encima de la mesa y quiero que tú pienses en una la que tú quieras pero no lo digas o sea solo piensa vale todas estas ya las pienso, sí vale eh, entonces vamos a numerar 1 2 y 3 las columnas está en la columna 1 no la 2 sí, en la 2 está perfecto piensa en tu carta no la olvides ¿Está la columna 1? Sí. Sí. Guay. Y ya la última vez. La dejamos otra vez. Y quiero que me digas en qué columna está. ¿Una, dos o tres? Dos. Dos. Es decir, en la del medio. Esta de la parte ya no nos sirve. Y ahora quiero que te concentres en tu carta, que la pienses y la visualices. Por primera vez, ¿qué cartas has pensado? 8 de picas. Ocho de picas. Y di, sube, sube, sube, sube, sube, sube. Sube, sube, sube, sube, sube. Y una carta. Sube. Que efectivamente es el 8. Muy picas? bien, muy bien. Pues os voy a explicar cómo funciona esto. En verdad lo que necesitáis son 15 cartas De igual cuáles sean Figuras, 8, 9, de igual cogéis la baraja, 15 cartas Y lo que tenéis que hacer es lo siguiente Siempre con el 2 hacia arriba Vais dejando eh, De 3 en 3 Las 15 cartas En los tres montones Ahora, alguien pues va a pensar una carta Pues por ejemplo, gente que pensamos en el as de trébol La voy a dar la vuelta para que se vea bien Entonces esto lo que hemos hecho de repartir las cartas se tiene que hacer en total tres veces Lo hemos hecho una Y ellos piensan, ¿no? no te dicen cuál pero te tienen que decir en qué montón está En este caso está en el segundo Entonces este montón se tiene que colocar en el medio Es decir, cogemos uno de estos dos cualquiera Por ejemplo este Luego donde está la carta Y luego el que queda Y se va a repetir, se deja dos arriba Y se va dejando cartas de una en una en los tres montones Ahora la carta está en este montón, entonces este tiene que ir en el medio. Por lo tanto, cogemos cualquiera de estos dos, luego donde está la carta y finalmente el último. Llevamos dos y falta ya la tercera y la última, entonces si ha salido bien, tiene que aparecer en el medio de cualquier montón. Es decir, que está bien porque está en el medio del primero. Ahora te voy a decir que está en este montón, por lo tanto estos dos ya no te sirven de nada y lo quitas. Y ahora lo que tienes que hacer es coger igual siempre con el 2 acá arriba, dejar una carta arriba, la otra más o menos por la mitad para abajo, la siguiente cuadrada con la de arriba, es decir, que esté en la mitad del 6 para arriba, la siguiente en el medio para abajo y la siguiente en el medio para arriba. Una vez hecho esto, aprietas bien, que quede esto bien un bloque compacto e incluso yo doblo un poquillo también para que haga presión. Entonces ya solo te queda dejar las cartas y que vayan bajando y en verdad la carta esta que no está sujeta es la que se levanta y es el as de trébol sencillo, sencillo os costó bastante llegar a esta solución pues si acaso hay gente que todavía no la ha sacado, la solución es bastante simple no hay que tocar nada solo hay que ponerse aquí y soplar y ahí está la moneda dentro del vaso. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Os habéis estado rompiendo mucho la cabeza intentando meter la moneda en el papel? Ahí está, que no entra, que no entra. ¿Sí? ¿No? Bueno, allá va la solución. La verdad es que es muy sencillo, es coger la moneda y meterla dentro del agujero. Claro, yo dije que no se podía romper el papel, lo que no dije es que se podía plegar un poco. Entonces, si vamos doblando poco a poco el papel con cuidado sin que llegue a romperse, se puede sacar la moneda y el papel queda intacto. Vamos a hacer algo con esta baraja de cartas Vamos a sacar pues por ejemplo los... Mira, los 5 1, 2, 3 y 4 Aquí están Voy a intentar que poco a poco y lentamente los 5 vayan girando como A mi antojo Es decir, aquí tenemos los 4 5 Pues yo digo, eh, que gire por ejemplo el de picas pues el de que chasquear y el de picas gira. Mira, el siguiente que gire por ejemplo, el de diamantes. Chasqueamos y el de diamantes es el que gira ahora. Mira, llega el turno el de corazones. Y el de corazones gira. Y por último, el de tréboles. Y ahí están los cuatro girados. Hay gente que me dice que esto puede ser una ilusión óptica y me ha llegado a decir que los cinco nunca llegan a girar. Pero bueno, también hay gente que me ha llegado a decir que los cinco los ha llegado a ver rojos. Claro, esto a mí pues, me preocupa un poco y, y me da bastante que pensar. Pero bueno, lo único que tengo que pensar es que se si han visto esto, tengo que practicar más porque todavía lo tengo un poco verde. Bueno, pues es una pena, pero ya hemos llegado al final. Espero que os haya gustado tanto esta clase como las dos anteriores. Y nada, que cualquier duda que tengáis, sugerencia o, o lo que sea, pues estamos en nuestras redes sociales, tanto aquí como en la mía o donde vosotros queráis, y cualquier duda pues estaremos encantados de responderla, así que nada, un placer que estéis ahí, me ha hecho ilusión que os haya gustado y que la hayáis visto tanta gente, y pues nada, nos vemos en la siguiente, chao.